Estaba haciendo la presentación y creo que era que fallo. Era la, la, primera, la primera jornada que queremos hacer aquí en el Centro de Investigación Operativa. Un formato distinto a como, a como lo estamos haciendo habitualmente en la Universidad. Y eh, creo que tenemos audiencias desde varios países, de Latinoamérica, de España. Hay alumnos también aquí de la Universidad que no han podido venir hasta ahora y se están conectando por el, por el webinar. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar del CIO le hemos titulado Profesiones del Futuro porque era, queríamos enfocarlo a eso. Eh, ¿Qué oportunidades tenemos hacia el futuro con este tipo de, de temáticas? Pues en, en esta charla de hoy, Pepe Almagro, de Bayer for Cast, nos va a hablar de Big Data, de los modelos hacia la inteligencia. Entonces, ver qué oportunidades tenemos como estudiantes o qué oportunidades para las empresas se pueden, se pueden plantear en esta área. Pues sin más, le doy la palabra a Pepe, ahora cerraremos el, el vídeo. Y continuamos con las pared para el webinar. Y aquí en la sala, al final, pues todo el webinar y CIO. Y los presentes podemos hacerle preguntas. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradecer a la Universidad, Miguel Hernández, al CIO y a Juan Aparicio y Federico Botella que me han hecho pasar un. me han invitado y me han traído aquí y me han hecho pasar un rato estupendo. O sea que. Muchísimas gracias, gracias a los asistentes, tanto a los presentes como a los que están presentes eh, vía Webinar. Eh, la, la charla Modelos e Inteligencia se inspira en el, en el hecho de partida de que estamos efectivamente viviendo una extraordinaria explosión de, de la información. Y esa explosión de la información nos da la oportunidad extraordinaria de crear, sobre ese flujo enorme de datos, una gran cantidad de aplicaciones estadísticas, una gran cantidad de modelos. Eso sigue una ley que es eh, la ley de los bienes complementarios, como la gasolina y los coches. Si la gasolina baja, la demanda de coches sube y, eventualmente, los coches se hacen más caros. Pues, con la explosión de la información y los estadísticos, pasa exactamente la misma cosa. Los datos son extraordinariamente abundantes. Antes los datos costaba mucho eh, obtenerlos. El propio Juan nos ha contado hoy, durante la comida, una experiencia que él tuvo de, de captura de datos, donde capturar los datos era un verdadero problema. Hoy los datos, o una gran cantidad de datos, se producen espontáneamente, a precio cero. Y eso hace que la demanda de estadística, la demanda de estadísticos, crezca y que eventualmente su precio en el mercado también crezca. Esa es la Ley de los Bienes Complementarios. A lo largo de la charla que existen profundas amenazas a esa situación que Hal Barian, posiblemente futuro premio Nobel de, de Economía, dijo que de, de los estadísticos, no, dijo que serían la profesión más sexy del futuro. Bueno, esa esa, esa afirmación es eh, verdad en tanto en cuanto la Ley de Bienes Complementarios actúa pero está sometida a algunas amenazas que vamos a ver al final. Que, eh, antes que nada presentarme un poco, yo realmente estoy aquí solo porque soy el fundador y el, el CEO, es decir, la primera, el primer ejecutivo de una compañía española eh, llamada Base Forecast. Nosotros españolizamos un poco el nombre, decimos Valles Forecast, pero en realidad es Base Forecast. Eh, una compañía que es una compañía de modelación y previsión. Una compañía fundada hace ya eh, 22 años casi. Y que eh, en este momento es una compañía altamente internacionalizada. Ahí habla de tres que tenemos tres sedes, estamos en Madrid. Nosotros originalmente eh, nacimos casi, no en un garaje, pero en una cosa que era peor que un garaje, es decir, en una no voy a dar detalles, <ríe> no voy a dar detalles, pero nosotros nacimos en un eh, sitio casi innombrable, eh, al que yo tengo mucho cariño, de eh, la calle del Barco de Madrid. Eh, y desde entonces, desde el año 91, nos hemos expandido y trabajamos en, en este momento en 33 países. Ahí está la lista de ellos. ¿no? Eh, si veis están los países más importantes de, de, de Asia, Japón, India, China, Tailandia, Filipinas, Turquía, Rusia, eh, toda Europa en los grandes países de Latinoamérica, Estados Unidos incluido, es decir, estamos hablando de algunos países de África ahora esa lista se va a incrementar con tres países más de África en los días que, que, que vienen Es decir, y con algunos países de Centroamérica que no están ahí es decir, que eh, antes de final de año seremos una compañía que está trabajando en más de 40 países en más de 40 países ¿Eh? y eso es, en cierta forma ha sido un elemento fundamental en nuestra subsistencia es decir, eh, eh, actualmente nuestra compañía prácticamente no factura en España, factura desde España, pero no en España. Eh, somos una compañía eh, con un, una cantidad de eh, I más muy grande y nuestros clientes son típicamente grandes multinacionales. Ahí veis algunas empresas de telecomunicaciones, en telecomunicaciones nosotros hemos hecho pues, casi de todo, desde eh, prever o decidir los puntos en los que se tienen que colocar antenas de telefonía móvil o de 3G o de 4G para dar, eh, atender las demandas futuras, o por dónde tiene que caminar la fibra óptica para efectivamente para la misma cosa, hemos hecho gestión de clientes de las más variadas especies, desde decir qué cliente se dará de baja hasta decir qué cliente va a reclamar a un regulador, eh, hemos hecho análisis de productos de mercados enteros, es decir, de operaciones, eh, es decir, en telecomunicaciones hemos hecho casi de todo, casi de todo. Como veis, ahí hay algunas de las grandes compañías de telecomunicaciones del mundo, algunas españolas, otras europeas, una mexicana y, y también alguna más, en fin, no sé si asiática tenemos alguno. Tenemos ahí una gran compañía, que es Coca-Cola, de la cual somos proveedor de referencia. Eso quiere decir que eso es algo muy importante en términos... De, de empresa porque ser proveedor de referencia de Coca-Cola que es una compañía que tiene acceso a todas las compañías analíticas del mundo, ser su proveedor de referencia realmente quiere decir que has ganado una eh, extraordinaria competición ¿Eh? Eh, claro el corte inglés, Ikea, Mercadona, etcétera, bancos, grandes bancos eh, también en todo el mundo algunos son bancos eh, españoles, otros son bancos brasileños, bancos eh, chilenos una, vemos grandes compañías también de electricidad, de gas, eh, compañías de consumo y compañías alguna compañía minera como Vale do Rio Nosotros somos una compañía con aproximadamente 110 personas distribuidas. La mayor parte de esas personas están en España y mucha de la actividad internacional se hace desde España eh, utilizando medios que actualmente es, es posible hacerlo, es decir, estamos modelando con datos que se nos envían desde otros lugares, tenemos sistemas donde esos, esos datos se alojan y esos sistemas alojan también modelos que la gente es capaz eh, después de explotar eh, eh, a distancia. ¿verdad? Entonces hay mucho de producción deslocalizada. Hay también estos grupos que hacen esos trabajos frecuentemente tienen que visitar esos países eh, pues para hacer una presentación, para comentar los resultados de un año con, con los, los ejecutivos de, de esas compañías entonces es una compañía también que viaja mucho, que está mucho en el avión de hecho yo personalmente, como les decía a, a, a Federico y a Juan pues soy una persona que vive la mayor parte del tiempo en el avión ¿Cómo trabajamos? Vamos a suponer que tenemos un proyecto. Ese proyecto normalmente empieza en una actividad que llamamos de ingeniería de datos. La ingeniería de datos es la actividad que hace posible tener los datos organizados y tener las funciones de acceso a esos datos que permiten ver los datos casi de cualquier manera que se quiera, de una forma extremadamente simple. Eso implica construcción de cubos y algunas cosas que no sé si conocéis, pero implica construcción de algún tipo de software muy sencillo de extracción de esos datos, de ver esos datos eh, de muchas maneras diferentes. ¿no? Una vez que los datos están organizados en esa fase del proceso, lo que nosotros hacemos es eh, interaccionar con nuestros clientes para entender esos datos, es decir, no se trata simplemente de una tarea meramente informática es una tarea también altamente consultora estamos trabajando con esos datos y estamos interrogándonos e interrogándole a nuestros clientes sobre el significado de esos datos eso nos permite depurar errores, hacer una auditoría de datos, que es en la primera fase de todo proyecto y eh, una vez que nosotros entendemos bien cómo nuestro cliente cree que funciona el mundo en el cual eh, nosotros nos vamos a insertar como modeladores, el mundo que nosotros vamos a modelar una vez que entendemos bien eso o creemos entenderlo bien, una vez que entendemos bien los datos entonces empezamos una fase que es la fase de modelación que como veréis después es una fase a su vez altamente cíclica es una fase altamente iterativa una vez que los modelos están hechos, entonces esos modelos se insertan en unas herramientas informáticas que nosotros internamente llamamos de productos, pero productos todo realmente, eh, que esas eh, herramientas informáticas suelen ser herramientas que contienen las bases de datos que se construyeron al principio, los modelos y un conjunto de funciones de explotación de esos, de esos modelos. Esas máquinas o esas herramientas, esos productos pueden estar en un pc o más fácilmente pueden estar en la red en, el, en, en la nube, en el cloud ¿eh? y entonces alguien desde un aeropuerto quiere de repente decir oye ¿cómo van a ser las ventas de este mes o cómo va a ser el precio de tal cosa? y de repente hace una consulta a nuestros sistemas los sistemas que nosotros hemos elaborado, que son en este caso ya del cliente, ya no son nuestros sino son del cliente hace una consulta desde su iPad o de su iPhone en el aeropuerto y ve cómo eh, es la predicción por tanto, todo eso está insertado en un mundo de funcionamiento en tiempo real el final no es eso el final no es eso, el final es que después de que nosotros hemos hecho un proyecto como ocurre casi siempre en el trabajo científico lo que se ha resuelto ha descubierto un número de problemas nuevos un número de problemas que están más allá de, del proyecto y entonces ese número de problemas nuevos adquiere la forma de un análisis de nuestro cliente que es la fase de consultoría que se confunde con, una, eh, eh, con un ciclo de venta verdad un ciclo en el cual eh, uno está viendo cómo los sistemas están funcionando y qué otras cosas se pueden hacer que han aparecido justamente porque nuestro sistema, nuestra modelación lo ha descubierto bien, pues esa es la forma en la cual funcionamos y con esta introducción ya digo, yo estoy aquí por ser la persona que ha dirigido esta empresa de estos 22 años que la creo y ya no hablaré más de, de mí eh, en ese sentido hablaremos eh, de la empresa en algunos de algunas de las experiencias de la empresa sí pero ya no hablaremos más de de, en ese, eh, de forma tan directa primer punto de, de, de lo que hemos dicho hoy que íbamos a atacar es Big Data explosión de la información la explosión de la información es un hecho incontrovertible no me voy a detener mucho en los números están ahí se pueden leer en cualquier sitio es muy fácil, tenemos más información que nunca, esa información se dobla aproximadamente cada dos años, es decir, que está creciendo un 41%, pero lo que más me interesa de esta explosión de la información, lo que más me interesa es que ha cambiado el mundo, en el sentido de que nos ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, en la que nos relacionamos entre nosotros, han aparecido muchas nuevas formas de relación entre personas, blogs, redes sociales, etcétera mail, muchas formas nuevas de relación han aparecido muchas nuevas formas de relación entre nosotros y las máquinas las máquinas y nosotros, los sistemas y nosotros y han aparecido formas de eh, relación de las máquinas entre sí, machine to machine esos tres aspectos eh, relacionales, si esta explosión de la información es en algún sentido un embrión de inteligencia esa inteligencia va a tomar una forma muy diferente de la que se suponía que tendría al menos en, las, en, en, la, en la, las teorías de inteligencia artificial de los años 80 y en las novelas de ciencia ficción de los años 70 que suponían la inteligencia, no sé si os acordáis aquello de 2001 de Odisea del espacio donde es una máquina, HAL ¿no? ¿Eh? HAL, eh, HAL 9000, me parece que se llamaba eh, es una máquina, la máquina es inteligente, la inteligencia está en el interior de un individuo pero aquí la inteligencia no está en el interior de un individuo, no está en el interior de una máquina, aquí la inteligencia está esparcida relacionalmente, y eso es un hecho de enorme importancia a mi juicio Sin duda, cuando la gran cantidad de información que tenemos eh, está ahí, eso empieza a tener ya un primer efecto o debería tener un primer efecto sobre la creación de inteligencia que es la refutación de muchas de las ideas preexistentes al menos por eso uno debería anticipar que este hecho del el fenómeno de la explosión de la información tendría que anticipar también el fenómeno del surgimiento de la inteligencia hay quien dice que eso no va a ser así hay una gente que es enormemente pesimista en relación a este fenómeno que dice que cuando se produjo la segunda la segunda explosión de información, ha habido tres explosiones de la información en la historia, una aparece, es el nacimiento de la escritura, otra es la imprenta y la tercera es esta en la que estamos. En la segunda, al menos, desde luego Europa, que es donde esa revolución acontece, se convierte en el escenario de innumerables guerras la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años y otras muchas guerras de las que no me acuerdo pero que es evidente que en ese momento ¿por qué? La, en la opinión de estos eh, pesimistas, eh, uno de ellos es Nate Silver al que citaré después en alguna, eh, con ocasión de otras cosas Nate Silver dice que cuando la explosión de la información va más rápida que la capacidad para entender la información entonces se produce un fenómeno de defensa, que es el fenómeno de selección de la información. Entonces uno selecciona la información que es más o menos consistente con las ideas preconcebidas, con las ideas que uno ya tiene. Claro, cuando uno tiene un flujo de información muy fuerte, que está reafirmándolo constantemente en sus propias ideas, lo que se produce es un nivel de, polarizac de polarización mucho mayor de polarización social, es probablemente lo que estamos viviendo de Estados Unidos ahora con el riesgo de default, con los republicanos y los demócratas tan enfrentados que no es muy diferente de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con, derechas de, con partidos socialistas y con partidos conservadores probablemente podría ser interpretado desde, ese, desde esa óptica pero desde luego lo que me parece más importante es que eh, eh, es entender que, sea o no cierto esto que estoy diciendo, esta visión pesimista de la explosión de la información, sí existe un riesgo en, eh, en cómo nos enfrentamos a esta expresión de la información. Por ejemplo, Chris Anderson es el editor de la revista White, en 2003 escribe un artículo que se llama Así, que el, gran, el enorme volumen de la información, nos hace que podamos prescindir de, la, de, de las teorías y del, incluso del método científico eso es un poco lo contrario de lo que eh, Krugman decía Paul Krugman, al que seguramente conoceréis, es un premio nobel, de economista un premio nobel decía de la teoría económica de los años 70 eh, que es, eh, era una teoría económica compuesta por una gran, enorme gran cantidad de, de teorías con una pequeñísima cantidad de datos. Hemos pasado de esa situación, de una situación que podría decirse el extremo racionalismo, a un extremo empirismo. Ambas, ambas orientaciones tienen en común algo que a mí me parece esencial que es la incapacidad de esos enfoques para generar acumulación de conocimiento. Lo más importante del método estadístico es que es un instrumento de la ciencia y es por tanto un instrumento de la acumulación de conocimiento, aunque sea para refutar ideas falsas. Siempre tenemos que partir de las ideas preestablecidas. Entonces, hablando de inteligencia, la, sig la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es ¿qué es inteligencia? Hemos visto efectivamente que la gran cantidad de datos posibilita de alguna forma eh, ese surgimiento de la inteligencia. Pero ¿qué es inteligencia? Inteligencia es sin duda, sin duda, es la capacidad para decidir. Sin, sin inteligencia no se puede decidir, si algún tipo de inteligencia no se puede decidir, las máquinas que toman decisiones tienen algún tipo de inteligencia Tienen más cosas que inteligencia, pero de luego tienen inteligencia también No basta con la inteligencia para hacer decisión, no solo la inteligencia es necesaria Se necesitan también funciones de utilidad y otros métodos de computación Pero de luego la capacidad de decidir es una cosa que está asociada a la inteligencia La capacidad para evaluar lo que pasa, esa es otra característica de la inteligencia la capacidad para oler los cambios y la capacidad para innovar. Esas capacidades, todas esas capacidades que están relacionadas con la inteligencia, son capacidades que se apoyan en la capacidad para prever y la capacidad para explicar. Prever y explicar, desde mi punto de vista, son dos cosas con una intensa conexión. Hay alguna línea de pensamiento estadístico donde, que habla de modelos para hacer previsiones, modelos para entender las cosas, línea en la cual yo no creo. Es verdad que hay situaciones en las cuales uno tiene que hacer un modelo de corto plazo con menos potencia explicativa y otras veces que uno tiene que hacer modelos más fundamentales y esos son modelos distintos, pero se diferencian más en la frecuencia de los datos y en el propósito del modelo desde ese punto de vista que en el hecho de que, eh, de que se separe previsión de, de comprensión. Si no prevés es difícil decir que comprendes ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué razón tengo yo para eh, para eh, decir que estoy comprendiendo si no estoy previendo. Si mis predicciones son falsas, si no tengo predicciones, ¿por qué alguien va a creer mis explicaciones? Hay gente para explicarlo todo. Todo está explicado, pero hay muy poca gente capaz de prever. Por tanto, la relación, la comprensión al menos se apoya en la predicción. Pero es que la predicción se apoya en la comprensión. Porque cuando hay un, una predicción errónea, y eso ocurre con frecuencia, ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento adquirido de ese error si no es en un marco conceptual. Por tanto, previsión y comprensión son dos cosas que están unidas. Ahora, si inteligencia es todo esto que estamos diciendo, los modelos los modelos estadísticos que contienen justamente información del medio en el cual que están explicando y están previendo tienen esas cualidades de la inteligencia voy a decir que los modelos son ese elemento crucial de la creación de inteligencia porque tratan la incertidumbre algo que los humanos hacemos regular o mal a veces muy mal condensan la información porque de alguna forma un modelo es la mejor forma de eh, eh, la, la mejor forma de encriptar o la mejor forma de guardar de condensar eh, información o sea un modelo la, la estructura estadística que te da un modelo es la mejor forma de hacer eh, de crear eh, mecanismos de guardado de la información que tengan mínimo espacio o sea el, el, el modelo te da eh, esa, la capacidad para este tipo de, de, de actuación. También operacionalizan esa información en la medida que sirven para hacer esas cosas de las que estoy diciendo y son almacenes de conocimiento en el sentido de que guardan una función de probabilidad que dice cómo es aquel objeto y al mismo tiempo son fábricas porque a partir de ahí se pueden hacer otros modelos. Por tanto los modelos son algo extraordinariamente importante desde este punto de vista. No voy a entrar en la definición, está ahí, de lo que es un modelo. Sí voy a poner algunos ejemplos de eh, toma de decisión, medida, alerta e innovación que son las funciones de la inteligencia de las que hablo. La toma de decisión desde un punto de vista estadístico es una cosa muy sencilla, como eh, en realidad es, tengo un conjunto de opciones, tengo una función de utilidad por otra parte, tengo una función de probabilidad condicional a cada una de esas opciones, o sea, elijo una cosa, pasa algo y entonces tengo un coste o tengo una función de utilidad. Eso es lo que es un ejemplo de eso, esto que veis ahí. Eso es una decisión enormemente sencilla, es una decisión de dimensionamiento. Es decir, es un tipo de decisión que llamamos nosotros decisión pasiva. Eh, lo único que hacemos es dimensionar, ¿eh? por ejemplo, el número de productos en un almacén como estábamos hoy en una eh, en una central de, de servicio médico ¿no? de servicio farmacéutico ¿no? lo que tengo es una función de probabilidad de la demanda ¿verdad? y luego tengo una función de coste del exceso y defecto de, de esa demanda porque probablemente muchas veces esas funciones no son simétricas y cuando no son simétricas la decisión correcta es proveer más, dimensionar más o dimensionar menos, dimensionar más si es más barato tener exceso pues entonces el mínimo, como ocurre aquí, el mínimo va a estar en un exceso de dimensionamiento si fuese al contrario, que, que el exceso costase mucho y el defecto costase poco, pues la decisión iría en la otra dirección. Si fuesen simétricas, la decisión sería exactamente igual que la previsión. Pero decisión y previsión son cosas distintas y es una de las cosas que, junto con estas funciones de utilidad que he dicho, nos proporcionan los modelos. La, segun, la siguiente cosa que hacen los modelos es justamente medir nuestras actuaciones y las actuaciones de la, de la competencia y los drivers que están alrededor de las cosas. La tercera, esta me gusta mucho decirla y siempre pongo este, esta misma metáfora porque me gusta, es alertarnos de los cambios. Un modelo cuando deja de funcionar bien, si ese es un modelo bien construido, entonces está diciendo que alguna cosa nueva está ocurriendo en el ambiente. Está habiendo una innovación. Es como si, es en ese sentido el modelo está diciendo eh, destruyeme o cámbiame porque no soy capaz de, de explicar esto, es un poco como el canario que está en la mina para detectar el gas su que muere un poco por nosotros, los modelos hacen eso y esa es una función muy importante de la inteligencia, el detectar cambios, algo ha cambiado es muy importante y por último está eh, la innovación el, os voy a poner un ejemplo de mi experiencia, ya este es un ejemplo muy antiguo, es un ejemplo del año 98 el año 98 eh, nosotros estábamos trabajando para una compañía, para un diario deportivo de Madrid, que se sentía se sentían el diario líder de la, de la prensa deportiva española y vendían 700.000 ejemplares diarios. 600.000. En días buenos, 900.000. 900 una barbaridad este diario se sentía, ellos se decían a sí mismos, y yo creo que lo ponían en algún eh, en alguna parte del periódico en el, el, el periódico de todas las aficiones, de todos los deportes y de todas las aficiones se anunciaban así, se decían así pero no era en eso los modelos decían que periódico deportivo no era de todas las aficiones, era un periódico de fútbol primero, y segundo, no era de todas las aficiones, era un periódico concretamente del Madrid pero aquel año 98, el Barcelona ganó la liga. Y el director del periódico, como de acuerdo a las ideas que él tenía sobre cómo tenía que funcionar aquello, cómo él funcionaba, quién era él, quién era el periódico, pues lanzó, no sé si lo veis aquí, una portada donde ponía campeón, el escudo del Barcelona he quitado la, la cabecera, el, el título para que aunque muchos sabréis de qué pedido estoy hablando eh, simplemente por mantener la confidencialidad de mi cliente pues lo, lo he recortado y ¿sabéis lo que pasó? que vendieron un, en, en el conjunto de España un 8-9% menos derivado del hecho de esta portada y en Madrid un 15% menos entonces, ¿qué, qué, ¿qué relación tiene esto con la innovación? Pues tiene una relación muy importante y es que el modelo estaba diciéndole a ese tipo, por lo demás una, un extraordinario profesional, que no podía hacer aquello que hizo, que tenía que hacer cualquier otra cosa. Que siendo la noticia más importante del día aquella, tenía que sembrar la portada de esperanza y que esa esperanza tenía que tener un color blanco. Pues si no, no iba a vender eh, el periódicos. Simplemente. Es decir, muchas veces la previsión se relaciona con la innovación por la vía de que la previsión ofrece puertas cerradas. Y lo que dice es, piensa que hay que hacer una cosa, cualquier otra cosa nueva. Inventa, ¿Verdad? Esa es, muchas veces, la, es como la función darwinista de la eh, eliminación del error. Exactamente igual, exactamente igual. Bien, voy a poner aquí algunos ejemplos de nuestra experiencia, de cosas que hemos hecho. Este es eh, nuestro eh, cliente, eh, Coca-Cola. Ahí nosotros hacemos, para muchísimos países, como ya os he dicho, unos modelos que se llaman de marketing mix y esos modelos lo que hacen es medir los efectos de todo el marketing que hacen esos son modelos que mmm, son muy difíciles de hacer porque los, la, la gente de, del negocio quiere medirlo todo entonces tienen conjuntos a lo mejor de 3000 datos pero quieren medir eh, 200 drivers Entonces o se coloca mucha información o tienes mucha información de cómo es eso o realmente eso es imposible entonces eh, estos modelos miden precios miden eh, promociones miden publicidad miden distribución miden presencia de marcas miden la competencia eh, miden muchísimas cosas otro eh, ejemplo es eh, uno que está es relativo a esto que os contaba, a eso que estábamos haciendo para ese periódico y os lo cuento porque es un caso que yo quiero mucho, que es un caso del año, de estos años, del 98-99, estoy refiriéndome al mismo periódico y ahora lo hemos hecho con otros muchos periódicos. Eh, se trataba de decir cuántos periódicos tienen que ir a cada punto de venta y esa cosa tan sencilla y estaba, estaba basada justamente en cuál era la previsión, pero la previsión era distinta si llovía o no llovía, si el kiosco al lado estaba abierto o estaba cerrado cómo habían quedado la tabla de resultados eh, el, qué promociones estaba haciendo el competidor, cuáles estabas haciendo tú es decir, un sinnúmero de cosas tanto de nivel global como de nivel local eh, un, Una aplicación que realmente me parece extraordinaria voy a contar cinco nada más pero eh, hay muchas más eh, y desde luego estoy encantado en contaros eh, Vamos, nosotros tenemos aproximadamente entre 50 y 100 modelos año fabricamos entre 50 y 100 modelos año por tanto eh, cuando cojo cinco es cojo cinco que son más notorias ¿no? pero hay muchas experiencias y podemos hablar de muchas cosas en un call center, el, en, probablemente el mayor call center de Europa eh, ese call center está sometido a variaciones constantes, variaciones de marketing constantes en, Un call center es, eh, es un invento eh, diabólico ¿no? donde eh, ciertas compañías que no tienen relación con los clientes ponen ahí una interfaz que es ese call center y quieren que eso eh, termine dando una buena relación con el cliente pero para eso tienen que saber qué cliente va a llamar al menos tienen que saber qué tipo de cliente va a llamar, tienen que saber qué tipo de problema va a presentar ese cliente y entonces pueden dividir el, el call center en una especie de grupos de atención que son grupos que se establecen por muchas, de muchas formas pero en general siguiendo una matriz de tipo de cliente, tipo de problema, eh, entonces claro cada elemento de la matriz cada cuadrícula ahí tienes que prever, tienes que tener un modelo. Pero claro, esa matriz cambia, porque de repente a alguien se le ocurre que lo importante son los clientes que valen más de 70 euros al mes. Entonces, ¿quiénes son los clientes que tienen más de 70 euros al mes? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un sistema que de repente cambia la estructura del sistema y sigue funcionando? Bueno, pues este sistema lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de la siguiente manera. Es un sistema que guarda llamada a llamada. Y por tanto... Conoce cualquier estructura de, es decir, es capaz de generar las series temporales de cualquier grupo que se quiera definir de acuerdo tanto a características de negocio, como que estén en la base de datos, lógicamente, como a características de llamadas, tipo de atención, etcétera, etcétera. Por tanto, automáticamente el sistema, cuando hay un cambio, regenera las series temporales y esas series temporales se remodelizan. Es un sistema, realmente, creemos eh, nosotros, eh, nuestro cliente, que este sistema le ha dado a nuestro cliente más de 50 millones de euros de beneficio en los 5 o 6 años que está puesto en marcha. Otros sistemas, para hablar alguna, alguna cosa de banca, eh, en crédito, ¿no? en crédito eh, hemos hecho cosas donde no solamente eh, predecimos qué cliente la probabilidad de que un cliente puede hacer default, deje de pagar pero es que además esos sistemas tienen que tener cosas muy especiales, tienen que saber aquellos a los que no se les concedió el crédito ¿qué habrían hecho? ese es un problema que se llama censura en términos estadísticos está censurada la información eh, potencialmente pudo pasar algo que no pasó porque hubo un filtro que lo eliminó entonces el tratamiento de la censura así como otro tipo de censura más normal que es bueno, yo hasta aquí me he portado bien, ¿verdad? Pero, ¿cuál será mi comportamiento a partir de este momento? Eso también es un tipo de censura y eso también pasa en crédito. Eh, y, por último, una aplicación que a mí me gusta mucho, es una aplicación que estamos en, en la que yo he participado prácticamente en todas estas cosas, he participado yo directamente, pero en esta, en el precio del hierro, he participado de una forma muy, muy directa, directísima. Y el, el problema del, del hierro es un problema realmente espléndido, es un problema de eh, el hierro, eh, como decía Juan en la comida, no existe eh, un mineral de hierro, existen tanto minerales de hierro como minas y esas minas tienen una concentración de hierro determinada, unas impurezas determinadas, etcétera. Entonces, ¿cuánto vale el hierro? Pues depende de, de la concentración de hierro y de la concentración de impurezas pero a su vez eso depende del precio del acero, cuando el precio del acero es muy, muy grande, muy alto entonces producir acero muy rápidamente, hacer que el alto horno sea muy, muy, muy eficiente es muy importante y entonces el hierro de gran calidad tiene un precio mayor que proporcionalmente en la cantidad de hierro que tiene. Y si el carbón está muy barato, las impurezas pues no pesan en el precio, pero si está muy caro, entonces las impurezas pesan en el precio muchísimo. Bien, eh, tenemos un modelo que hace previsión del precio del hierro que se, que se vende en, la, en, las, en, en Shanghái, en, en, en China, eh, para cada mineral. Cada mineral, nosotros decimos un mineral, mañana hay ese mineral, nosotros predecimos el precio de ese mineral mañana con un 3% de, de error. Bueno, ¿cómo se tiene que hacer estos modelos? Estoy ya en la fase final. Yo creo que he dado muchas pistas ya. La primera cosa que creo que es esencial, si no la creyera no me llamaría base, ¿no? No, no es que eh, lo dije antes. La función fundamental de la estadística bayesiana es facilitar la acumulación de conocimiento es decir, los modelos bayesianos siempre se pueden hacer sobre el conocimiento preexistente venga este de donde venga además, en la época de la gran explosión de la información las correlaciones que tenemos entre los datos son enormes y solamente se pueden usar, solamente se puede hacer eh, tratar el problema de la correlación si hacemos alguna cosa o bien bayesiana o bien interpretable desde el punto de vista bayesiano. Por ejemplo, eh, hablábamos en la, en la comida de algunos tipos de regresión, ¿verdad? El Rich Regression, por ejemplo, que consiste en hacer que los parámetros no puedan irse a cualquier sitio, sino que sean pequeños. Eso se demuestra de que en situaciones de alta correlación es mucho mejor que dejar que los parámetros se estimen por mínimos cuadrados, pero eso es una forma, eso es interpretable desde el punto de vista bayesiano. lo mejor es introducir no criterios ad hoc, sino exactamente la información a priori existente. Un segundo aspecto que parece natural es que nunca deberíamos prescindir del de aspecto dinámico. Los datos estamos en el tiempo. Vivimos en el tiempo. Y muchas veces los modelos estadísticos son modelos que tienen un output, tienen un input, pero no tienen tiempo. El tiempo, la dinámica que el tiempo impone es absolutamente fundamental. fundamental. Hay eh, una tercera cosa que a, a mí me parece esencial y que la hemos hablado muchísimo, que es necesitamos un enfoque económico. ¿Qué significa enfoque económico? Enfoque económico significa que cuando eh, vas a ver a un cliente, tú tienes que entender, el, o, o estás trabajando para un cliente, tienes que entender el problema de negocio que hay allí. Si no entiendes el problema de negocio, estás perdido, porque vas a trabajar probablemente mucho, vas a hacer cosas estupendas, pero no van a servir para nada. Y esto... Como Esto es de un, de un blog que a mí me gusta, Math Baby, y, y como dice este, este, esta entrega del blog, eh, realmente esto es difícil porque muchas veces el, el, el que te está contratando, el que te está dirigiendo, que es el ejecutivo, te dice eh, que eh, hagas cualquier cosa pero es la cosa equivocada. Él tiene un problema y, él, y, y no consigues comunicarte con él. Este problema de la comunicación entre las necesidades de negocio y lo que hacemos los estadísticos es tan esencial que yo lo que creo es que vosotros lo que tenéis que hacer es una revolución, lo que tenéis que hacer es tomar el poder en las compañías, yo no creo que haya una solución si los modelos tienen que ser todo eso que estamos diciendo, todas esas herramientas de inteligencia, la inteligencia no puede estar al margen de la decisión y al margen de las funciones de, de coste o de utilidad que tienen, que tienen los decisores. Eh, los decisores tenéis que ser en parte vosotros mismos o tenéis que ser parte de lo, del proceso de decisión. De ningún modo nos vale estar al margen de ese proceso y por esto esta invitación que os hago eh, es una invitación realmente importante. Y por, por último yo creo que la modelación estadística es un proceso de aprendizaje controlado por los datos y por la información previa y que es un proceso rico de iteración donde se proponen datos y se les somete a un fuerte control diagnóstico y a veces en ese control diagnóstico aparece y lo vais a ver muchas veces cuando eh, estáis en la práctica estadística de verdad vais a ver que encontráis un dato que está mal, pero eso es frecuentísimo. Y entonces lo que hacéis es o intervenir ese dato con una variable de intervención, o simplemente quitarlo, o cualquier otra cosa. Pues lo mismo os va a ocurrir con las teorías y con las ideas a priori que vais a colocar dentro de los modelos. El enfoque que yo estoy proponiendo, que estoy proponiendo es un enfoque principalmente crítico y por tanto es un, informe, un enfoque crítico también con las ideas a priori que se usan en el propio proceso de modelación eh, llegado aquí es esto lo que ocurre, ¿El, lo que yo he dicho que debería ser es lo que es o realmente existe mucha distancia entre el deber ser y el es efectivo pues, lo que quiero deciros es que realmente la distancia es mucha, muchísima, y esto encaja, enlaza con aquello que al principio decía de como tenemos datos ya nos vale, ya nos vale todo, ¿verdad? Eh, ya no necesitamos ni teoría, ni necesitamos nada, simplemente tenemos, tenemos que darle un botón, en, enlaza con aquella cosa, ¿no? El problema es que eh, ya está, está demostrado hace tiempo. Eh, de hecho, Akerlof es premio Nobel de Economía, le dieron un premio Nobel precisamente por eso, por demostrar que bajo condiciones de incertidumbre, cuando tú sabes de una cosa más que el que te la compra, el mercado tiende a desaparecer. Entonces, hay que inventar instituciones para eh, defendernos de eso. Más o menos, otra vez yendo al mismo blog, eh, el, lo que dice ahí el blog es: bueno, hay. Modelos buenos y modelos malos, ¿verdad? Y el que compra esos modelos, si el que compra esos modelos no distingue los buenos de los malos porque no tiene la información, una razón más para que toméis el poder, ¿verdad? Si el que compra los modelos no tiene información, entonces se produce exactamente esa situación de Akerlof, la situación de asimetría informativa y entonces los precios tienden a bajar y aquella cosa tan maravillosa de que el, los estadísticos eran escasos porque los datos son abundantes empieza a perder virtualidad y nos encontramos en una situación eh, peor y para defendernos de esa situación peor la única manera es crear las instituciones y la calidad para defendernos de eso. Estamos en un mundo por tanto en el que es un mundo en parte dual, un mundo maravilloso donde eh, niños encantadores con gafas azules o rojas eh, están ahí con internet y están aprendiéndolo todo y están absorbiéndolo todo y un mundo donde hay largas colas en las oficinas de empleo y donde está eh, en particular nuestro país está sufriendo eh, muchísimo. Todo eso en parte es el resultado de una mala estadística es el resultado de esa estadística de la que estoy hablando voy a poner un ejemplo y no es un ejemplo en absoluto pequeño Standard Poor eh, el, cuando califica un, un, un eh, activo financiero como triple lo que hace es dar exactamente esa probabilidad de default un 1,2 por mil ¿de acuerdo? un 1,2 por mil o sea que ese eh, activo financiero solamente puede hacer default el 1,2% de las veces en el año 2008, según ellos, el 28% de sus activos hicieron default es decir, había errores de 10 sigmas, de eh, 20 días consecutivos, eso estaba pasando y eso es porque los modelos estaban muy mal hechos voy a contaros una historia, muy brevemente, ya estoy eh, muy cerca del final eh, voy a contaros una historia de, precisamente de Standard Poor's, está en el libro The Big Short, que es eh, un libro escrito por Michael Lewis que eh, eh, cuenta, y lo cuenta en una, una, una nota pie de página que para mí es casi lo más importante de ese libro, cuenta que eh, debía haber problemas dentro de Standard Poor con el asunto de la calificación de las hipotecas, de, las, de los paquetes de hipotecas que les estaban llegando. El jefe de la, de la, uh, del, del, del equipo uh, que estaba haciendo el análisis estadístico para aquello le dice, le escribe en un mail a los tipos que estaban haciendo uh, esa calificación, les escribe, el hecho de que no tengáis datos individuales, o sea, datos de aquel que toma la hipoteca, no os exime de hacer es, la calificación crediticia ya que ese es nuestro trabajo. Es decir, le estaba diciendo, hagan ustedes estadísticos la calificación crediticia sin datos por tanto, eh, estaban haciendo a los estadísticos rehenes rehenes de unos intereses en este caso bastardos y eso ha tenido consecuencias muy graves sobre nuestro mundo por tanto los estadísticos tenemos una extraordinaria responsabilidad, una responsabilidad que no eh, va a ser eh, eh, no puede ser eludida por eso de que tenemos muchos datos, tenemos que hacer buena estadística. Como dice David Cart, abuso un poco de su frase porque yo creo que en, lo que en el contexto de lo que yo estoy diciendo, yo estoy poniendo mucho más significado del que él mismo pone. Pero bueno, voy a usar esa frase ya que es un tipo famoso, es un tipo que está detrás de la, del propio concepto de Big Data, es un tipo de McKinsey y en un eh, artículo que escribió recientemente en el Harvard Business Review decía que eh, el, el factor clave del éxito se componía de tres cosas. Datos que ya tenemos, hay que organizarlos evidentemente y eso es un trabajo muy difícil, mucho más difícil de lo que se piensa, pero los tenemos ahí. Modelos. Y ahora cuando digo modelos estoy hablando de los modelos de los que he estado hablando, modelos que contienen modelos con características dinámicas, modelos dinámicos que contienen información a priori, que están producidos por un proceso de diagnóstico y que tienen una orientación económica y transformación. Y este me parece a mí que es el punto más importante, transformación de las organizaciones para aprovechar eso transformación de la sociedad para aprovechar el enorme potencial que tenemos hoy eh, hablábamos justamente mm, hablando de ese tipo de transformaciones de los problemas que tiene nuestra seguridad social con las pensiones bueno evidentemente existen grandes posibilidades de poner herramientas estadísticas como están midiendo a los enfermos crónicos con una pulserita y les están midiendo todo y es muy fácil hacer que eh, ahorremos mucho dinero en términos de eh, hospitalización, incluso de accidentes y de otro tipo de cosas. Es posible transformar esta sociedad, pero la responsabilidad es nuestra. Voy a terminar diciendo lo que me parece obvio. Estamos en un momento de gran crisis económica y esa es un parte una demostración de que esa cosa de buscar correlaciones solo no vale. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido coger las frutas que estaban en la parte baja del árbol, esas que coge un niño. Las frutas de este proceso, de esta revolución, son las frutas de la parte alta del árbol que van a exigir mucha mucho esfuerzo, una gran cantidad de honestidad profesional y, sin duda, nuevos métodos. Entonces, vosotros vosotros, más que, más que yo, sois los protagonistas de ese cambio de coger las frutas altas del bosque, del, del árbol. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Hay eh, alguna pregunta en la sala y preguntas por, desde, desde el webinar. Ahora mismo... Si ¿Hay alguno que le preguntar? Yo tengo mucha curiosidad porque la minería de datos siempre tengo el problema de qué hacemos con los, todos los datos históricos. O sea, realmente hablas de grandes compañías en los que estás haciendo modelos de predicción, pero renunciáis a los datos históricos cuando... En absoluto, es decir, yo... con la predicción? No, no, en absoluto. Eh, mira, hace, recientemente... Eh, yo estaba modelando, le digo recientemente la semana pasada, mmm, esto, o lo anterior quizá, estaba modelando eh, esto del, del, del hierro, que es un problema realmente muy bonito, eh, con muchas implicaciones que no puedo contar en pocos minutos. Y eh, la persona que me estaba ayudando, eh, un matemático extraordinario, eh, había, eh, había La, la historia del, del mercado del hierro es eh, hay una primera parte que es eh, donde los indios exportan mucho hierro a China. Al parecer en India hubo algún, eh, eh, decir, alguna violación importante de la ley de tal forma que esa exportación de hierro a China eh, fue prohibida por el Tribunal Supremo contra el gobierno que quiere seguir haciendo esa exportación porque, lógicamente, es una fuente de divisas muy importante. Lo que es importante es que cuando deja el hierro indio de llegar a China, el hierro indio es un hierro de mucha peor calidad que el hierro brasileño o que el, incluso que el hierro sudafricano o que el hierro australiano, por tal. Y eh, la varianza del precio disminuye mucho, de tal forma que tenemos un modelo con eh, una varianza eh, dinámica, una varianza que cambia en el tiempo. El, el, el, este matemático, eh, lo que de, de repente me dice, he quitado los 14 datos, tenemos eh, a 1350 observaciones aproximadamente he quitado los 14 datos que estaban en la parte, de, la parte primera de la muestra, que no es muy importante eh, que están molestando al modelo y lo que hicimos, mi, mi respuesta es, no, no pon los 14 datos y vamos a investigar qué está pasando ahí. Vamos a, porque esa es la, lo, lo verdaderamente importante. El, lo verdaderamente importante está en la anomalía. Se, el, el, la anomalía frecuentemente nos conduce al descubrimiento. Cuando quitamos las anomalías, cuando las intervenimos, cuando despreciamos los datos, cuando lo que hacemos muchas veces es renunciar a descubrir. Entonces, el, el, la información frecuentemente está en la anomalía. Entonces, eso es eh, lo contrario de lo que me pasó eh, en una ocasión eh, me, me contrató eh, Telefónica para ir a Chile a eh, defender... Eh, ellos estaban re renovando la, el, la estructura de tarifas y eso se hacía cada cuatro años Allí hay una comisión, el regulador chileno de telecomunicaciones se llama SubTel Entonces, cuando se hace esa renovación eh, eh, CTC, la compañía de Telefónica y Subtel presentan sus análisis de cómo va a estar el mercado. A más crecimiento del mercado, menor precio. Bueno, pues el, se había. Eh, nosotros llegamos allí en una situación de mucha tensión porque Telefónica estaba dispuesta a ir al Tribunal Internacional de La Haya para quejarse de expropiación debido a que la proyección de demanda que hacía Subtel era tan grande que eh, implicaba precios muy bajos. El caso es que eh, llegamos allí y vemos que el, los modelos están totalmente mal, que no tienen en cuenta efectos red de la telefonía móvil. Eh, negativos y positivos, que, en fin, que mm, a, han despreciado la parte de la muestra más antigua de cuando hay una crisis, la crisis del 82-83, etcétera, etcétera. Hacemos un informe muy duro eh, y eh, tenemos la enorme suerte de que en ese momento aparece el dato, porque eran datos anuales con los que les estaban haciendo aquello. El dato anual del año, pues mm, supongo que estoy, estoy hablando del año 2003, pues sería estaríamos en el 2003, sería el año 2002. Y el error que tenían los tipos de subtel, también los de los de CCC también tenían un error enorme, ¿eh? o sea que no, eh, yo de hecho escribí tanto los de subtel como los tal hacen los, el modelo es malísimo, ¿no? escribí, pero el modelo el, el modelo de subtel tenía un error de 5 sigmas y media, una cosa así que, más o menos, implica una probabilidad, un p-value de 1 por un millón o una cosa así es decir, que estaban dando una previsión que la realidad era, la probabilidad de que se produjese en la realidad era uno, uno entre un millón bueno, todavía los tíos decían que el, el modelo estaba bien que todavía los tíos decían que el modelo estaba bien, que, que en fin, que era conceptualmente y en todo estaba estupendo eh, eh, pero es que justamente han eliminado todo lo que era difícil, todo lo que era sustancial. Entonces, en la anomalía está eh, la posibilidad del descubrimiento, está la información. No, no tirar datos, por favor. Los datos históricos hay que, hay que ser. En ese sentido, yo, yo he peleado mucho con mis clientes, porque algunos clientes, claro, deciden tirar los datos. Y es que tenemos datos que no son... si es que el mercado ha cambiado. Han cambiado muchas cosas, pero muchas veces tus clientes son los mismos. Sí, pero mi pregunta está más planteada a los datos incluidos. Porque los, en Big Data, yo, vamos con millones de datos, pero si no hablando de, de un resumen, por ejemplo. Eh, no, el, lo yo que es cierto. Yo soy partidario, vamos a ver, yo soy partidario de guardar todo lo que se puede. Sí. Es decir, que evidentemente, si sí, hay un momento que no se puede, no se puede, pero. El, realmente eh, lo que suele ocurrir es que existe una tendencia, precisamente porque no existe esa orientación del análisis histórico, del análisis dinámico, a tirar datos que es eh, económicamente desastrosa, porque te lleva a que tus modelos no tienen profundidad histórica. A ver, tenemos un par de preguntas aquí por internet si has utilizado solo modelos estadísticos bayesianos o si también se han explorado otros modelos como redes neuronales o máquinas de soporte vectorial? Bueno, yo, el, el, Mi experiencia eh, fundamental, no solamente hemos trabajado con modelos eh, bayesianos lo que yo veo en otras clases de, en otras clases de modelos, o sea, en, en modelos más típicos de redes neuronales o de eh, otras clases de modelos, es que precisamente un poco el problema que yo decía, un poco de la acumulación de conocimiento. Es decir, que yo eh, en algunas, vez, algunas veces me he visto obligado a estimar modelos por procedimientos que no son bayesianos, sobre todo porque en el año 92, cuando yo empecé eh, con esta empresa y mucho antes, que ya había empezado como como profesional de esto mucho antes, pues evidentemente los procedimientos computacionales no ofrecían las capacidades que tenemos hoy y por tanto he tenido que hacer, eh, o, y todavía es muy útil hacer una estimación por máxima verosimilitud o ver lo que da un modelo de hecho por otro procedimiento. Es muy útil por lo que te puede descubrir, por lo que el tiempo que te quita. De, es decir, si tú estás, por ejemplo, haciendo estimación mayasiana, que es una estimación muy pesada, pues evidentemente esto eh, te lleva a, a, a gastar muchísimo tiempo en cada, en cada iteración sin embargo muchas veces haces una, una estimación máxima verosímil y eso te, ya te, te, te enseña mucho eh, sin embargo para mí el punto más importante eh, es por lo que en, en general no favorezco el uso de otro tipo de modelos eh, es el problema de la acumulación de conocimiento pero evidentemente todo es bienvenido es decir, la buena estadística es bienvenida siempre. Hay un par de preguntas más y si no hay en la sala yo haré otra más y, y cerramos para no alargar mucho. Son más técnicas. Bueno, hay un, una un asistente que te da las gracias y te, te felicita por la charla, que lo has hecho muy bien. Y eh, hay una pregunta que es que, ¿qué lenguaje de programación se encuentra orientado al desarrollo de estos modelos y el procesamiento de grandes bases de datos y las siguientes si trabajan ustedes con datos multimedia? Bueno, son, eh, la, la, gracias al asistente, en primer lugar, eh, hay muchos lenguajes de programación eh, en este momento útiles para el trabajo con información, excelentes paquetes estadísticos. Nosotros, particularmente, tenemos un lenguaje de programación, no lo he dicho antes, eh, ha sido una omisión porque no, no dices las cosas que tienes en la cabeza o que preparaste decir, sino aquellas que te vienen en ese momento. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un lenguaje de programación llamado TOL, de Time-Oriented Language, precisamente porque eh, nosotros nos basamos en una representación del tiempo eh, como base de, de nuestras álgebras de manejo de datos. Entonces, el, eh, este lenguaje es un lenguaje que tiene dos cosas importantes. Eh, es un lenguaje, primero, orientado a objetos, es un lenguaje que tiene gramáticas, eh, espero no olvidar, pues tiene gramáticas como todos los lenguajes de caracteres, de enteros, de reales, de, de uh, uh, complejos, de, luego tiene matrices, tiene, eh, tiene polinomios, eh, tiene operadores polinomiales, tiene series temporales eh, y tiene, tiene toda esta arquitectura y toda esta capacidad y este lenguaje tiene precisamente que está basado en esa representación del tiempo. En ese trabajamos nosotros fundamentalmente. A veces la gente, nuestros clientes, nos piden que trabajemos, que entreguemos en SAS. Entonces nosotros lo hacemos. O en otro lenguaje. ¿no? Eh, a veces en MATLAB. Pues nosotros lo hacemos también. Son excelentes lenguajes. Eh, TOL es un lenguaje especialmente diseñado para modelar. En la forma en la cual eh, yo he descrito. Quizá eh, tiene grandes ventajas y algunos inconvenientes también. Entonces es un poco como todos los lenguajes, no es la panacea universal, pero es una elección en algunos casos muy, muy interesante. Y uh, la otra cosa que. ¿Datos multimedia? Bueno, la, los datos. Eh, efectivamente, este es un punto en este momento importantísimo. Y claro, nosotros estamos en ese en ese mundo, teniendo en cuenta sobre todo que estamos, que muchos eh, clientes nosotros son editoriales, compañías editoriales, evidentemente ese es un punto importante, sí. Yo tengo que hacer una última pregunta de, bueno, esto le hemos llamado provisión del futuro, El futuro para nuestros estudiantes. Bueno, yo creo que lo he dicho, yo creo que lo he dicho, yo creo que. Vamos a ver, yo creo que esta es la provisión del futuro, sinceramente lo creo. Es decir, yo creo que eh, la responsabilidad de, de ser modelador, de ser estadístico, de tener eh, los conocimientos que nos permiten interpretar los datos y que nos permiten decir seriamente qué es lo que los datos dicen. Eh, la capacidad para hacer que los datos hablen por sí mismos o que hablen en relación con, con teorías, creo que esa es una capacidad eh, importantísima y en un mundo que está en explosión de información es, sería extrañamente raro que esto no tuviese un gran papel. Pero como he querido defender en mi presentación, las cosas no vale, aquí no vale todo. Aquí las cosas hay que hacerlas de una determinada manera y hay que hacerlas bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.